Bueno chicos, eh, voy a quitar todo esto Aunque no sé cómo hacerlo, así que chicos Si me lo podéis dejar por los comentarios, estaría de locos Porque sinceramente no tengo ni idea Eso chicos, que de verdad que no sé qué hacer No sé si voy a poder quitarlo Pero nada ¿Cómo crees que puedo vaciar mi habitación de bonitas? A ver, yo creo que lo más lógico sería llamar a un servicio de limpieza Ahora mismo, pues voy a coger el móvil y voy ya Seguimos por aquí en la Kazuki de Jaime Pedro, pero nada, vamos a bajar, son ahora mismo las 7 y 43. Eh, voy a tengo que subir estudiar a las 8 y media. Así que a ver si da tiempo, pero bueno, quería grabar más o menos cómo está ahora mismo la habitación y la zona de abajo. Pero nada, vamos para allá. Juro que este escalón es que literalmente no se aprecia. O sea, mira. Ahora tiene el escalón que no se ve. No se aprecia. Bueno, mm. chicos, mirad por aquí vez la habitación. Voy a explicaros más o menos.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 Pero literalmente no puedo entrar ni a mi habitación, no tengo camiseta para salir fuera. Bro. Eso es lo que no sabe la gente: que Ruby se ha quedado encerrado en su habitación. No, no, no puedo no me queda encerrado en mi habitación, me queda encerrado fuera de mi habitación. Sí, o sea, su habitación está cerrada, él no puede entrar. Básicamente ayer se me quedó la llave dentro metida y como no la tengo, no, no, no la puedo meter. Entonces. Bueno, que sí, pero que sí. Que lo que te voy a hablar es sobre la mía. ¿Cómo crees que puedo vaciar mi habitación de bolitas? Mm... Con una pala. A ver, yo creo que lo más lógico sería llamar a un servicio de limpieza. Ahora mismo? Sí, pero no sé yo si te lo podrán hacer. Porque, por no. ejemplo, en la, en la Epic, las Orbit no se las pudieron limpiar. Pues voy a coger el móvil y voy a. Una polla. ¿Qué más? Una polla. Pero tiene que notar metido dentro del móvil. ¿no? Imposible. ¿Por qué no. te crees que yo siempre que entro lo dejo arriba? ¿no? Soy tonto, ¿Del ¿no? móvil? ¿Tienen no, baterías, sí. ¿Tienes batería? Dime que sí, para que te llame todo. No? Sí, bro, bro, siempre lo tengo silenciado, bro. Qué super maduro. Qué pirada, bro. ¿Qué hago, bro? ¿Qué hago? Bucear. Te toca. Bucear. Bucear. Me cago en la pumpa. Y bueno, chicos, vamos para allá. Lo que, lo que quiero que voy a hacer es no moverme mucho porque literalmente estamos ahora mismo un poco secos. Pero nada, voy a intentar meterme. Estoy haciendo como que no, no hace ruido porque está escondido el móvil, pero en verdad <risa> no, no pasa nada, voy a... ¡Qué! Vamos a intentar cogerlo ¿Dónde, está el ahora, bro? Yo digo que por aquí Madre mía ¡Locura! Vamos a buscar Es que tío, no lo voy a encontrar, es imposible bro. es, Yo... que es imposible Date, date por perdido ya ¿Y qué hago bro? ¿Esperar a que venga? Sí La cosa es cuando vienen bro? Es que si me Porque modo, ¿cuándo me en van? mi cuarto también hay Quiero que me las quede y ya no, me estoy chocando con algo gigante Un colchón, bro Sí, esquivo a todos lado. Es que a saber dónde está, o sea Tiene que estar por aquí, me he sentado aquí, ¿no? No lo no sé, bro Madre mía No, es que no hay nada, bro Estoy intentando buscar, pero es que no veo nada Y es que aparte, ¿qué hace? Mi armario abierto, bro El móvil ya, es que el modo ya está por perdido bro. Hasta que no venga nadie para quitarme todo esto Pero es que mi armario Vení, ven, mira Espérate Uh. Mirad mi al Mario, chavales, está literalmente Bomba. lleno de bolitas. O sea, no veis ni los calzoncillos de abajo. O sea, que imaginaos. Bueno, chicos, lo que quiero que voy a hacer en este momento va a ser esto. Hace mucho que no lo hago, pero bueno, va a tocar hacerlo. Ahora vengo en un momento, pero nada, dejarme un minuto solo. Hace mucho no lo hacía, pero para el vídeo de hoy yo creo que renta Vamos a buscar el puto móvil en esta habitación Y como no salga, te lo juro que me a cabrear de verdad Pero chicos, de verdad, si creéis Que vamos a poder quitar todo esto, dejarlo por los comentarios O sea, dejar un sí o un no Porque como no podamos quitarlo, yo cogeré y haré Pero nada, vamos a buscarlo Pero literalmente, no sé cómo lo vamos a encontrar Porque esto es imposible, o sea, mirad la cantidad que hay Por todos lados me podría yo nadar por aquí Una polla, bro Puedo respirar por debajo con el traje Es verdad Super tocho bro Puedo respirar por debajo lo que quiera, bro Qué loco pero nada, no, he, no encuentro el móvil, no sé qué voy a hacer, pero ahora mismo soy blanco, o sea, estoy como lleno de bolas, hago un poco así. Nada, voy a quitarme esto. Ostia Bueno chicos, sinceramente no encuentro mi móvil, pero nada, quería enseñar más o menos otra vez la habitación. Mirad, realmente este árbol es que es navideño, o sea, yo meto los dedos y es que hay nieve. Jopa, tengo un reto para los suscriptores, ¿tú crees que lo llegarán a hacer? ¿Cuál es? Tengo aquí una cajita de petardos En la cual está llena Y tío, no sé si has escuchado que si tiramos un petardo en estas bolas, seguramente vayamos a morir quemados Puede ser Pues no quiero decirlo, pero si este vídeo llega a 10.000 likes, tiraré un petardo aquí él. Pues sí. No, no, ya te digo. Si llegamos a 1000 likes en este vídeo, tiraré un petardo aquí. ¿Verdad, coño, chicos? Como me un petardo aquí, morimos literalmente. Se quema la casa, nos tenemos que morir. Y dejaréis de ver vídeos de nosotros en el canal. Así que chicos, vamos a seguir buscando. Yo creo que puede estar por aquí. Pero sinceramente, si no encontramos el móvil, yo probablemente me tenga que morir hoy. Porque sin móvil yo no aguanto. Yo creo que nadie aguanta de, de este canal sin móvil, o sea, es imposible. Pero nada, vamos. vamos a buscar eh. la tableta Clan. <ríe> la, tableta. la tableta. Bueno, chicos, eh, voy a seguir buscando y ya lo aviso. No, es que llevo media hora, bro, buscando ni nada, bro ¿Pero uno no lo va a encontrar, bro? Es imposible, bro, no hay nada, bro Te lo juro que alguien me lo ha quitado algo, ¿Quién te lo ha quitado, bro? Yo que sé, bro, pero es que es imposible, ¿no? Te lo juro que no Es imposible No, es imposible que no, no esté el móvil, bro Lo dejé aquí, bro Lo dejé aquí claramente, bro ¿Qué hablas? Te mato. Estaba ahí, bro, ¿qué haces? Te mato, bro. ¿Qué hecho te qué. te mato, te lo juro. ¿Pero que me matas de qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué? Te mato, te lo juro, te mato. Pues párate, para... párate, ya. párate, ya. Para terminar el vídeo, básicamente, os quería decir que sigo estando aquí, en la sala de juegos. He montado por aquí un setup rápido. Mi teclado, mi ratón, panorama. ¿Qué no he estado subiendo vídeos? Básicamente porque he estado bastante estresado con el tema de las bolas. Mirad, ahí está por aquí. Y fijar ahí, por todos lados... A ver si viene ya un técnico Ya os digo, por favor Ponedme en los comentarios Lo que creéis que puedo hacer Porque literalmente No sé qué voy a poder hacer Porque, tío Quiero entrar a mi habitación Quiero hacer cosas Mi habitación sigue igual Tendréis más vídeos por el canal De más retos con las bolas Y tal Que sé que os encantan Pero eso, chicos Que no sé qué hacer con ellas No sé cómo me hacerme de ellas Pero nada Es lo que hay En principio es lo que hay Así que chicos, digo, tendréis por el canal muchos más vídeos de retos con las bolas y tal, vídeos más random. En el de hoy, pues se me perdió el móvil y fue jopa. Así que chicos, pues eso. Pero nada, espero que os haya encantado este vídeo. Dar a like, comentar y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.